bolitas de queso de cabra y nuez para nuestra receta vamos a necesitar queso de cabra con el cual vamos a formar bolitas de aproximadamente 3 centímetros de diámetro y las cubrimos con nuez molida para servir acompañamos con mermelada de cebolla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 Tomen nota.